Siempre digo que esta es la historia de un fracaso, ¿no? Un fracaso en la creación de un medio de comunicación. Yo vivo en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, ahora estoy viajando entre Bahía y Buenos Aires, pero en el año 2008, no sé si se escucha. ¿Sí? En el año 2008, eh, con mi esposo, que también es periodista, el, hace periodismo económico, yo periodismo político, nos dimos cuenta que en Bahía Blanca había un un gran vacío informativo, que había medios tradicionales que informaban prácticamente lo mismo y que había un gran volumen de noticias que no se publicaban en ninguna parte. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo que otros no hacen. Y nos concentramos mucho en crear un producto que nosotros estábamos muy orgullosos, ¿no? Lo, lo, lo hacíamos con mucho cariño, que se empezó a hacer en el garage de mi casa. Éramos cuatro periodistas que ni pensamos en modelo de negocio, ni en sustentabilidad, ni en futuro. Solo queríamos hacer buen periodismo. La característica que tuvo Solo Local eh, es que se basaba en fuentes documentales. Nosotros creíamos, sentíamos que había un periodismo que se hacía muy sobre las fuentes orales, sobre personas que dicen cosas, y las personas que dicen cosas defienden sus propios intereses. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un periodismo documental, algo diferente. Y para Bahía Blanca, eh, que es una ciudad chica, de 300.000 habitantes, una ciudad conservadora, eh, una ciudad con, en, en, en la que había poco desarrollo digital en ese momento, en 2008, quisimos crear un medio que todavía está en línea, lo pueden consultar, wwwstorlocal.info un medio hiperlocal. En aquel momento, hace más de 10 años, se hablaba de los medios hiperlocales. Y uno escuchaba historias de que en la ciudad de San Francisco, eh, son un éxito los medios hiperlocales, y en la ciudad de San Pablo, y en México, y había, claro, pero eran mercados grandes, ¿sí? Eran mercados donde había mucho tráfico, mucha gente que consumía medios de comunicación. Nosotros estábamos en una ciudad pequeñita, pequeñita, 300.000 habitantes, y empezamos a producir historias, ¿no? Empezamos a producir historias, eh, como por ejemplo, una de las primeras historias... Eh, se llamó la Gira Mágica y Misteriosa del Intendente. Que nos dio mucho éxito porque aquí en Buenos Aires eh, la replicaron prácticamente todos los medios. Y fue el descubrimiento de que nuestro intendente, a partir de la mirada de una serie de fotos, eh, el intendente inaugurando una obra, el intendente en una escuela, el intendente con su gabinete, y siempre estaba vestido igual el tipo, ¿sí? Siempre estaba con un traje negro con un saco negro, un pantalón gris, una corbata roja y una camisa blanca. Y un día le digo a mi marido, o este hombre no se baña y no se cambia, o siempre usa la misma ropa. Y resultó que esa serie de fotos fueron tomadas el mismo día, un día anulado, digamos. Y el tipo se había ido a Alemania con un amigo. Y había dejado virtualmente en anarquía eh, al gobierno, sin notificar al Consejo Deliberante como las, las reglas lo establecen. La gira mágica y misteriosa tuvo mucho éxito, nos dio mucho tráfico en ese momento y nosotros concentrados siempre en hacer periodismo de calidad. Nosotros en Bahía Blanca tenemos un polo petroquímico que genera muchos conflictos ambientales con los vecinos que los medios tradicionales no cubrían. Entonces tratamos de investigar los niveles de contaminación ambiental, y atender a los reclamos sociales, que era también otra gran deuda pendiente, ¿no? Dar voz eh, y mirada propia a los grandes conflictos sociales que atravesaba la ciudad. Entonces nos concentramos en hacer periodismo. Y cuando nos dimos cuenta de que éramos, en, habíamos arrancado cuatro, las dos personas que nos acompañaban se habían ido porque empezaron a no tener ingresos, no había ingresos, dijimos, bueno, vamos a buscar un modelo de negocio para este medio de comunicación. Y el modelo de negocio nunca llegó. Creo que el principal error que cometimos fue pensar en que una empresa periodística puede nacer solo a partir de los contenidos periodísticos. Con los contenidos periodísticos no alcanza. Nos faltó un manager, nos faltó una cabeza que pensara en esos modelos de negocio porque cuando quisimos implementarlos, creo que ya era tarde. Intentamos con publicidad digital, muchos no la queríamos porque sabíamos que la publicidad es como teoría económica, ¿no? Quien pone el dinero tiende a dominar el sistema. Y habíamos tenido experiencias como periodistas trabajando en medios eh, de que, uy, no se puede decir esto, no se puede decir aquello, porque fulano pone plata de publicidad, eh, aquella empresa... Eh, pone una pauta publicitaria muy grande y no se puede hablar. Entonces, ese modelo mucho no nos gustaba. Y nos enfocamos en otros dos modelos, o los grants, que son donaciones, o lo, el modelo de suscripción, que es donde más apuntamos. Decimos, bueno, si vamos a, a, a ofrecer contenidos particulares, específicos, eh, que tienen interés social, no sé, 10 pesos por mes cada uno, 100 pesos por mes cada uno, suscripciones así económicas, que pudieran autoabastecer al medio. Y la verdad es que nunca lo logramos. Hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente si estaría dispuesta a pagar por contenidos periodísticos. Y la respuesta fue que, que no. La gente no, no, no, no, no quería pagar por, por, por leer contenidos periodísticos. Entendía que la, la noticia, la información, la investigación era un bien social y que no, estaba dispuesto, no estaban dispuestos a, a pagar por eso. Trabajamos con desafíos de encontrar lo que estaba oculto, lo que nadie decía, contribuir a la agenda ciudadana y crear un lazo entre la ciudadanía. Empezamos a hacer nexos a través de Facebook, de hecho mi página en Facebook todavía la siguen casi 30.000 personas, que para Bahía Blanca es un número alto, ¿eh? es el 10% de la población y donde generalmente hay un post que yo puse sobre una queja de un hospital la semana pasada, porque mi padre estaba internado y, se... y eso tuvo un alcance orgánico de, de casi 100.000 personas. Entonces, digamos, esa comunidad como que funcionó, ¿sí? Funcionó, pero nunca funcionó el modelo de negocio, nunca encontramos una forma de de hacer rentable a solo local. Intentamos eh, por vía de las redes sociales, eh, pero no pusimos mucho empeño. Entonces, la lección que aprendimos de esto fue que en, en una iniciativa, por lo menos de este tipo, no sé si es trasladable la idea a otros emprendimientos, ¿no? En una iniciativa de este tipo hay que pensar en modelos de sustentabilidad. Porque, si no, es como si estuviéramos haciendo un blog, digamos, hacerlo gratis no se sustenta. Una persona podría poner posts en las redes sociales y está bueno eso, hacerlo y no pretender eh, obtener ningún rédito de eso. Ahora, si alguien va a dedicar un mes de su tiempo, como me ha pasado a mí en, en algunas investigaciones, eh, gastando recursos, porque muchas veces para, para la gestión documental había que contratar plataformas, un programador... Eh, un diseñador, había que erogar dinero, Digamos, no tenía ningún sentido poner dinero de nuestro, de nuestro bolsillo. Lo otro que intentamos, que también nos falló, es decir, bueno, vamos a, a elevar el nivel, vamos a crear una aplicación de noticias, y dijimos, ¿qué es lo que está cerrado en Argentina? El boletín oficial, ok, descarguemos todo el boletín oficial, ahí estoy con un programador, Javier Luján, que también me ayudó gratis a hacer un buscador, boletinoficial.info, porque pensábamos que tener aplicaciones de noticias dentro del sitio también nos iba a ayudar de alguna manera a buscar sustentabilidad y la verdad es que no, que, no, que nos fracasó también eso. Los cuatro modelos que, que buscamos, que fueron publicidad digital, suscripción, donaciones, nos fracasaron. Y llegamos a pensar que el problema no era nuestro. Llegamos a pensar que no existe un modelo de negocio para medios hiperlocales de comunidades muy pequeñas, que no había solución para ese problema. Y la verdad es que no sé todavía eh, cuál sería el perfil de la persona que tendríamos que, que conseguir para que no hiciera se el management, el gerenciamiento de un medio de comunicación. Un medio de comunicación es una cosa compleja, no es fácil. Eh, no es, ay, bueno, juntemos cuatro periodistas. La, la, la, la, la lección que yo saco de esto es: no es, juntemos cuatro periodistas que sean muy eh, voluntariosos, hagan el mejor periodismo posible, con sus mejores intenciones, porque con eso no alcanza. Todavía los alcances de solo local eh, están dando resultados. Acaban de condenar por esta serie de notas que fue escrita ya hace años, donde documentamos un proceso en el que se, escondió, se escondieron expedientes en los que se alertaba de la peligrosidad de árboles, uno de los cuales mató a una chica de 15 años en el Parque de Mayo, eh, todavía eh, están dando, dando impacto las notas que se publicaron en ese momento. O sea que en el fondo estamos muy contentos de lo que hicimos, y nos sentimos orgullosos, pero también al mismo tiempo tenemos, sentimos la decepción y... ¿Por qué no decir el dolor que nos produjo eh, tener que pasar mejor vida a un proyecto que, en el que pusimos muchas horas, pero que no supimos eh, gerenciar? Y esa es la historia.